...nosotros intentaremos a través del Cabildo y nosotros directamente... ...pues intentar arreglar caminitos, intentar arreglar senderos... ...para que todo el mundo pueda disfrutar de estos maravillosos paisajes... ...que son la cumbre de Gran Canaria. Desde el Ayuntamiento pues, pues ponemos todos los medios a nuestro alcance... ...para intentar solucionar esa barrera de accesibilidad que tenemos... A, a, ...a los barrios y a estas personas mayores... ...así como ahora mismo a, a todos esos posibles proyectos... ...que se están desarrollando en nuestro municipio, ya sea... Eh, ...esta antigua pensión que, que se va a transformar... ...el Hotel de una Estrella... ...y que hemos tenido que hacer exclusivamente... ...un proyecto de accesibilidad, para hacerla accesible". ...demos nuestra experiencia, nuestra colaboración y además exigimos que cumplan con lo, con lo que está establecido en, en la ley... ...en las diferentes normativas para, para conseguir entre todos una Gran Canaria más accesible. El taller me ha encantado, me ha encantado tanto la explicación... Como la exposición, he aprendido conceptos nuevos, conceptos que tenía erróneos, eh, tanto yo como creo que muchos de, de los ciudadanos, que hay mucho desconocimiento y creo que sería muy útil que la población tenga esos conocimientos. Vamos a actuar, la actuación que hicimos de Carnaval 2018, que fuimos los primeros y ya... Ya verán qué bonito lo vamos a hacer. Okay clausurar la ruta que hoy atravieso y creo que para eso no existe un mejor